estamos viviendo. La refinería fue hecha en los años 70 sí. y tenía capacidad en ese entonces para el país. Así es. Ya apenas alcanza un 16% si se refinara o actualmente lo que está sirviendo de esos tanques de depósito, de depósito. Exacto. Hoy nosotros tenemos falta de full oil, que es el combustible que se usa en la, planta, la planta de generación planta. eléctrica, lo que va a incrementar más los apagones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A finales de septiembre se incrementa la demanda de dólar. ¿Por qué? Porque los comerciantes necesitan dólares para, para comprar decirse. la mercancía, materia prima y productos terminados que se usan en diciembre, en la época navideña. Sí. Y sí. allá afuera no nos fían a nosotros. No. Hay que buscarlo no. cash. Entonces hay que salir al mercado a comprar dólares. ¿Qué está sucediendo hoy? Usted va a comprar dólares y se les restringe la cantidad. No le dan to todos los dólares que necesita. Hay una restricción, es que no tengo ojos aquí atrás. Israel quiere ah. que digan que en Venezuela está 23 mil por uno. Ah, ok. <ríe> en, Venezuela, sea, sí, en Venezuela, en sí, Venezuela, sí, señores, claro. cada dólar cuesta Así 23 mil dólares. Que no este y ahora de... con un nuevo con sistema un monetario un... que le quitaron 5 ceros. 5 ceros le quitaron. <ríe> sí, eran son 2 millones 300 mil. 2,300,000 2,300,000 dos millones, trescientos mil. Por un dólar. Por un dólar. Y cómo eh, tú, eh, eh, Nosotros no, estamos bien. Nosotros es no son. podemos ir de vacaciones. Entonces, todos. señores, otra Pero cosa es lo que ha pasado con el turismo. Nosotros tenemos tres cosas básicas de ingreso de dólar, que es el turismo que es una quimera decir que vienen eh, eh, tantos millones, 6 millones de turistas y que aquí se quedan tantos millones de dólares. No, no, no, no. no. De esos 7 mil millones de dólares que se generan por esa faena, apenas se quedan aquí tal vez 3 mil millones de dólares. Tal vez llegamos a 3 mil. Ahora, lo otro es que el turismo tuvo una fase crítica de los muertos que aparecieron en algunos hoteles y desde aquí no hubo, uh, un, hubo, mucha una, respuesta, ¿no hubo una respuesta para estos Ecuador. momentos de emergencia, uh, sí. para el trato internacional sí, sobre sí. la venta de nuestro producto. Otra cosa, hay una compañía británica, la Thomas Cook, que quebró sí. 200 años Tomás, operando Tomás Cook. Y, sí, o, y quebró. Y York, sí. Dejaron aquí cerca de 5, <coughs> mil turistas británicos Varados, que hubo que buscar otra forma. Bri eh, eh, Gran Bretaña llegan aquí cerca de 200 mil turistas por año. Entonces, todavía el ministro de Turismo no ha tomado tampoco ningún tipo de medida porque anda en campaña. Otra cosa importante, las remesas internacionales. Ahí está una de las partes donde nosotros tenemos más ingreso de dólar, que ya está llegando, ya, ya es así, de 7 mil millones de dólares por año que envían los dominicanos que están en diferentes partes del mundo aquí a República Dominicana. Si esta fuera una economía bien administrada y no hubiera clientelismo y no hubiera esa politiquería barata y no hubieran esos nombramientos que hicieron ahora a través de Cancillería y no hubieran esos grado a grado que le dio eh, eh, en Hoy Soy a la hermana del Procurador, de acuerdo a Zapete, 13 millones de dólares equivalentes, de grado a grado, a la hermana del procurador. Si no hubieran todas estas cosas y toda esa corrupción, este país se pudiera administrar mejor. ¿Hay Entonces, el problema serio es la escasez de dólares en momentos de demanda, lo que implica que va a seguir aumentando. Y sin tasero. una... Y sin un CC de producción local, no. ni de exportación, ni de industria. Se le cae la mentira de que ellos dicen que agricultura, un crecimiento total, que, que tenemos la industria un crecimiento total, que el año de la industrialización, que el año del comercio, todo eso fue mentira. Hay un bueno, aspecto que... que el llamado, déficit lo dice. Si todo eh, así, eh, sin profundizar mucho, como es tu tema, esa, la situación política que vive el país, de alguna manera, o sea, esa tensión que se vive y en aquellos dos meses atrás que vivimos esa inestabilidad eh, tanto constitucional en busca de una reforma y demás, nos afectó mucho y es posible que esta... Eh, situación que se estuviera dando pues afecta, eh, por supuesto en el plano internacional y por último eh, en la parte que, que hablabas de la deuda eh, pública, de la deuda externa. Yo escuchaba en un momento a Temístocle, economista, en una entrevista y él decía bueno, si nos prestan es porque estamos bien. Entonces yo decía, bueno, pero si tú te llevas Si no de existieran los buitres, yo te diría sí. que no hay problema. Entonces, ante todo esto, ¿tú ves quiénes son los que manejan? Porque y son la factura los que manejan los ministerios de economía. Y nosotros cada vez más dependientes de petróleo ah. y de, y de esa es. cosa.